Sí, yo creo que lo que se ha hecho en cuestión de, de las vías de, que, han, que han hecho para trasladarse en, en bicicleta, yo creo que sí, sin problemas, la dejaría. Me tocó tarde esto de las ciclovías y siempre la comodidad, y tengo que cargar varias cosas, entonces pues se acostumbran al carro, pero este, bueno, hemos tratado con los niños que este, aprendan que eh, pues, ya somos muchos y la, un medio idóneo para trasladarse es la bicicleta.